Cuando terminé con bulona en el Vintage, porque efectivamente no me gasto dinero en cualquier juego que veo, vi que hay un mazo de obstáculos para terminar el juego. Para mí como jugador avanzado que la de salir no se la sabe, no fueron muchos problemas y me tardé una semana en terminarlo con un total de 23 horas, casi un día jugando a la misma mía. Pero si algo he aprendido aparte de que morir es vivir... Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Es que hay juegos con jefes muy buenos, que son opacados por otros juegos muy parecidos. Pero Gil, no contaréis Bulon con Sikiro, uno tiene Goti y el otro no. ¡Hago lo que me sale de los huevos! Y por eso, y porque me ha gustado el juego, hoy os traigo este top 10 jefes de Bulon. Así que ya sabes, compárteselo a tu tía, compárteselo a tu abuela, compárteselo a tu hermana Y el vídeo también Sin más demora comencemos Número 10 La chochin. ¿Cómo cojones un personaje tan inútil en tu bando? Que solo sirve para fregar y cocinar en el otro bando es tan bueno Básicamente por eso entra en el top, pero no muy arriba Porque es como Ashley Pero en este juego Número 9 Ah, oye ¿Qué? ¿Por qué he metido una bestia genérica en el top 10 jefes? Porque puedo y porque este en mi top si no te gusta, haz tu propio top. A ah, lo okay, que íbamos. Me parece muy buen boss porque tiene unos látigos que tienes que estar observando todo el rato para no comerte ninguna hostia. Y además, a veces te hace la cobra una pequeña cinta en la que te hace pensar que va a atacarte y para que esquives demasiado pronto y te metas su tentáculo por el culo por parriar muy pronto. Por eso y porque realmente es un mosco genérico, no lo he puesto más arriba. Top 8. Por el culo te la embrocho, <risa> te falta calle. Luego. Tal vez lo he puesto muy abajo, pero me parece que es una pelea muy genérica contra el Gyogu de Sekiro. Sí, voy a comparar este juego con Sekiro porque sé que tiene potencial, pero hay bosses que podrían haber sido mucho mejor, obviamente. Básicamente, lo único que tienes que hacer para, para ganar es enchufarle golpes a su caballo, esquivando las flechas y aprovechando los ataques rojos para parrearle, y en cuanto se cae, la batalla real comienza te perseguirá por el mapa y investirá con su lanza como si no hubiera mañana pero con estudiar unos minutos sus ataques cae fácil Top 7, Zan Liab. es un chamán con ataques mágicos a distancia y ataques cercanos retardados para que escribes antes de tiempo y te comas una buena po- la favorita de cualquier jugador del Dark Souls sado Mesoquista. Top 6, Xiaodun su moveset es prácticamente volar para que no puedas atacarle hasta que esté en el suelo muy similar a Malenia en su segunda fase en ese sentido, pero por pues, sus movimientos eh, es muy fácil derrotarlo, ya que son movimientos muy torpes y no regenera vida como ella. Puedes acabar con él al primer intento y sin mucho esfuerzo, e incluso estando bajo de nivel. Top 5 por el culo te la implica este de nuevo, Zanlian. Zanlian consta de dos fases seguidas. Es el primer boss del juego y ya empieza dejándote claro que vas a sufrir. Recuerdo que para esta fase solo costas de tres recuperaciones. No has aprendido a usar bestias divinas ni espíritu guerrero todavía. Y su segunda fase te puede aniquilar en segundos y a distancia, a contraste con su primera fase que es mucho más inofensivo y de ataque cercano. Por eso lo coloco tan arriba, a pesar de que es el primer boss. Top 4. Naruto Uzumaki. Un shinobi con el Kagwon Shinobutsu que literalmente te acribilla con sus clones. La dinámica de este boss es que derrotes a sus clones para bajarle potenciadores al Naruto real y lo ataques cuando se queda solo. Este boss te hace olvidar todo lo aprendido, teniendo que jugar sin fijar objetivo casi nunca, ya que si fijas te vas a comer una. Te vas a comer un buen jutsu multiclones o un rayo a distancia del Naruto real. Por eso, a pesar de ser del principio, lo pongo tan arriba. Top 3. El chico de los ojos vendados. El chico de los ojos vendados, o el ciego para abreviar, es alerta spoiler. La pelea contra un resto del taoísta. Cuando terminé la pelea contra el taoísta, bastante bajo de nivel, por cierto. Me sentí decepcionado porque fue muy fácil y entonces llega este fan de Melina y me parte en dos en innumerables ocasiones. Tiene desde ataques mágicos y ataques con delay hasta ataques fuertes trampa para que tengas que parrear varios seguidos. Este combate me obligó a usar la defensa de nuevo ya que casi todo el juego lo había hecho sin defenderme y parreando en el momento justo. En resumen, nunca os metáis con un ciego por vuestro bien. Top 2. Lugo Elixir. En contraste con el Lugo del principio, este te lanzará un montón de ataques de fuego a distancia. Solo te ayudará la chochin que muere enseguida. <coughs> y si la reanimas, estás jodido. Aquí tuve que cambiar el chip con lo de recuperar aliados y centrarme en aprenderme al boss. Además, en mitad del combate se pone a jugar contigo al ping pong en referencia a la pelea con Ganondorf de Ocarina of Time top 1, yo invadiendo, en efecto, me he terminado el juego, soy un bot, y si no le das like y te suscribes voy a invadir tu partida y lo sabes, aquí te estaré dejando un 3 contra 1 en el que destrozo a un escuadrón de jugadores. Y de momento este sería el top. Sé que me he dejado muchos bosses, pero siento que el resto de peleas han sido muy sencillas. El taoísta y Liu Bei para mí fueron una decepción, ya que lo derroté muy pronto. Aún así me lo he pasado muy bien y me gustaría ver más juegos así, con bosses tan currados, pero que no te pidan nivel 93 para la última visión y con 81 te lo puedas hacer. Sí, terminé el juego Under Level, se me hizo fácil. ¿Para qué farmea? También te digo que vengo de jugazos como el de Henry, Taimesia, Sekiro, Dark Souls, Nioh... Y eso creas que no, me tiene muy acostumbrado a este tipo de juegos. Al final todo se resume en que es un buen juego, con mecánicas muy de Sekiro y voces muy buenos. Pero seguramente como tengo experiencia en este tipo de juegos, no los disfruto igual que la primera vez. Si habéis llegado hasta aquí os animo a comentar vuestro jefe favorito en los comentarios. Eh, estaré encantado de leerlos. Y os propongo ver los siguientes vídeos que estaré dejando en el resto de la pantalla. Y estoy seguro de que también os gustarán. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!